Aquí estamos en una sala dedicada a los Domingos de Boulogne y a la figura del pintor El Lascaux, que formaba casi parte de la familia de Candailer. Porque Candailer no solo fue un gran merchante, un gran editor y un gran historiador del arte, pero organizó su galería y su comercio también como una familia, ¿sabes? Era una familia amplia de, de artistas, de poetas, de escritores, pero también de familiares, de amigos de toda la vida. Y cada domingo, entre las dos guerras, había, se había comprado una casa en, en Boulogne, una pequeña ciudad muy cerca de París, y, y también había comprado al lado de la casa suya, una para Juan Gris, que era su mejor amigo. Y cada domingo todos las artistas de la galería y sus mujeres, sus familias se encontraban para unas tertulias ¿eh? de, bueno, de risas, de música, de, de intercambios de ideas y de bueno, algo como de verdad, como verdaderas tertulias, Il y a Marron et sa réunion les dimanches de Boulogne.